oír la intervención, la, la ponencia o conferencia que nos va a ofrecer nuestro compañero Pedro Arcedíez sobre Salvador Herilia, el gran piloto. A, a Pedro no lo voy a presentar porque sería ridículo, lleva muchos años en el centro, nos ha dirigido la palabra muchas veces desde esta misma tribuna y también ha publicado mmm, no pocos trabajos en Altamira, varios de ellos precisamente sobre cuestiones relacionadas con la aviación la provincia, bueno, en nuestro entorno. Eh, también os adelanto que precisamente de lo que nos hable hoy, pues eh, se publicará bre en breve tiempo en el Altamira un trabajo suyo con el mismo título que la, que la charla de hoy. De modo que lo que escuchemos vamos a poder también luego leerlo y conservarlo eh, en, en la revista Altamira. Y sin más, pues le cedo la palabra para que nos ilustre sobre el gran piloto que fue Salvador Edilla. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por vuestra presencia. Y esperamos. Mañana hará 100 años que enterraron a Salvador Edilla en el cementerio de Cío. De hecho, ya para decir que habrá un acto a las 12 en el propio cementerio. Si alguien quiere ir, nada más entrar a la derecha. Voy a intentar ser lo más breve posible. No sé si lo intentaré. Para hablar de Salvador Edilla, un piloto audaz pero sobre todo vamos a ver muchas imágenes que es lo que yo pretendía de las cuatro o cinco mil que he conseguido de su vida les voy a poner algunas, unas cuantas y voy a seguir además un orden cronológico desde que nació hasta que murió nació en 1882 y murió en 1917, unos días antes de cumplir 35 años nació precisamente al lado de esta iglesia, la iglesia de San Pedro en Castillo, Arnuero nació un 9 de noviembre, ahí está el, la partida de nacimiento, se llamaba Salvador Francisco. En esta casa, precisamente, lo creo que está muy reformada, luego veremos la casa antigua como era, y fue, quizás, el personaje de mayor proyección en el lugar de Castillo. Tenemos la foto de su madre, no tenemos la de su padre, formaron un gran, una gran familia con un gran árbol genealógico que yo he intentado organizar, en el libro está, y que he tenido que buscar la gente, pues los hay muy dispersos, se fueron algunos al Bilbao, los hay por Barcelona, los hay por Málaga, los hay por Albacete, Castilla-León, hay unos cuantos los hoy a Edilla que están en Santoña y Laredo, es decir, están muy distribuidos por toda España, y son una gran familia que ya está en la sexta generación. El pequeño Salvador, en aquellos años de finales del siglo XIX, pues fue muy poco a la escuela, aquella escuela que decía el Madó que tenía mmm, poco más de 50 alumnos, 600 habitantes es lo que tenía en aquellos momentos Castillo, ¿eh? a veces tenía que ir a cuidar el ganado y además se encontraría con esta torre, que hoy está restaurada, pero en aquel momento no lo estaba, estaba muy quiénes serían aquellos de los veneros Porque Castillo, además de los veneros fue una de otros muchos importantes personajes por recordar simplemente la saga de los Zubieta, que es importante, ¿eh? desde Pedro Zubieta, Álvaro López Zubieta, Víctor Setién Zubieta, Luis Felipe Ortiz, que fue un, un obispo, los Alvear, Gerardo y su hija, Zenón Quintana, también otro famoso fotógrafo, Bruno Alonso, y desde luego no me puedo olvidar a Juan de Castillo, que es el personaje más importante, lo que pasa es que ya hace ya 500 años pululó por esta península ibérica, pero decir simplemente que tiene cinco obras, fue un gran arquitecto, eh, cinco obras patrimonio de la humanidad, por lo tanto no sé si alguien tendrá ese récord, cuatro en Portugal y una en Marruecos. Bien, como digo, constituyeron aquella familia con cinco hermanos, se le murió después de, de él una hermana muy pequeña con tres años, y eso le marcó. Y muchos de los familiares con los que he podido tener relación, pues bueno, todavía guardan en sus paredes eh, algunos de sus ancestros, lo cual es importante. Este sobrino nieto, si sí le he traído aquí, porque es el único relacionado con el mundo de la aviación, aunque estuvo en meteorología. Y aquí le tenemos saludando al rey Juan Carlos hace ya bastantes años, porque murió en el 95. Bien, pues la vida en Castillo, como en cualquier pueblo de nuestra región, no era fácil a finales del siglo XIX, y, y con 13 años decidió marcharse. Y se fue de casa sin decir nada a nadie y se va a Santander, donde entró en contacto con el mundo de la técnica, que es lo que le gustaba a él, ¿eh? en una fábrica de salazones. Y de Santander dio el salto a Gijón, también en el mismo oficio y en el mismo trabajo, en aquellos momentos era más fácil desplazarse por, de puerto en puerto marítimo, por mar que por carretera. Nos hemos conocido algunas las carreteras, pues fijémonos cómo estaban a finales del siglo XIX. Se va a La Coruña, también en un trabajo ya de, de oficial y ya muy, muy formado, y allí se casa. Sabemos muy poco de su matrimonio. Pero sí sabemos que en 1904 tiene una requisitoria judicial. Y entonces lo que hace nuestro... Amigo Salvador, es emigrar. En aquellos tiempos lo hacían muchos gallegos, por lo tanto no era muy extraño en absoluto que hubiera emigrado. Todavía hoy Buenos Aires es la quinta provincia gallega. Llega a Buenos Aires en los primeros años del siglo XX y encuentra una ciudad que era muy distinta, muy próspera de lo que él había conocido en España. Y era importante, edificios, grandes avenidas. Y en esta ciudad él se encuentra ya como pez en el agua, porque Salvador era un luchador y siempre se adaptó a las circunstancias que le tocó vivir. Y cuando llegó a Buenos Aires estaba claro que se le iba a presentar una vez más un mundo de oportunidades. Él no fue nunca a la universidad reglada, pero sí fue a la universidad de la vida y yo creo que había sacado sobresaliente con laude. La República Argentina empezó a trabajar en los ferrocarriles. Había en Argentina ya en aquellos tiempos una buena red de ferrocarriles, se habían hecho más tarde que en España y se habían hecho mejores. Buena lógica. Y para ir a trabajar iba en bicicleta, adquirió una bicicleta, empezó a aficionarse al ciclismo. Hay que pensar que en aquella época en España las bicicletas tampoco abundaban. En 1902 se corrió la primera carrera ciclista de Cantabria, que fue en la Vilicia, precisamente. En que era el hipódromo de la habilidad, que después sería elódromo. Y no solo corrían las carreras y las ganaba, sino que además consiguió adaptar, modificar, ¿eh? Eh, optimizando las bicicletas con los platos, y lógicamente las ganaba a todas. Al final acabó modificando los platos de los demás, y al final lo que acabó es haciendo un taller de arreglo de bicicletas y dejar los ferrocarriles. Y de aquí dio el salto a las motos se compró también una moto, empezó también a participar y a ganar las carreras. Él no iba nunca para Segundón, ¿eh? era un competitivo nato. Y de las motos y de las carreras acabaría también con una, un taller de motos. Y cuando salieron los coches, aquellos pocos coches que había en los primeros años del siglo XX, pues también empezó a tener un coche, a participar en carreras y a hacer, por ejemplo, la carrera entre Buenos Aires y Mar del Plata, 850 kilómetros con aquellas carreteras, en 10 horas, lo cual era un éxito, ¿eh? eso es casi como increíble. Y en 1910 la Casa Times le hace responsable y concesionario de venta de vehículos, de sus vehículos, es decir, ya se había instalado, ya había creado todo un emporio casi industrial, había sido un luchador, como lo han sido muchos cántaros que han emigrado a diversos países de América. Pero en aquellos momentos él ya empezaba a oír hablar de los aviones, le había llegado que en 1903 los hermanos Rey habían conseguido volar un aparato más pesado que el aire, había oído hablar que se había hecho la travesía del Canal de la Mancha, lo había hecho Luis Bleriot, en un aparato también, y la circunstancia es que en 1910 Argentina celebraba el centenario de la Revolución de Mayo, de la Independencia. Y una de las actividades importantes que hizo fue, precisamente, la actividad aérea. ¿Eh? Hicieron una especie de Juegos Olímpicos, pero donde la actividad aérea fue el elemento fundamental y recurrieron a los muchos pilotos y aeroplanos que ya había, fundamentalmente, en Francia. Y así vemos cómo llegaron allí, desde el principio de, del año, pues los Bregui, Poncelli, Payet, Ballet, Valletón. Obrum, Parravicini, es decir, aquello era un festival aeronáutico increíble durante todo un año. Lógicamente, Cataneo, ¿eh? Dolcén, que este era belga, Leclerc, la prensa, por supuesto, daba todas las noticias, la prensa de Argentina de aquel momento, el país, la Argentina, la prensa, la razón, curiosamente esos nombres nos suenan a España, ¿verdad?, en estos momentos. Eh, había incluso trenes especiales para ir a ver los pues, aeródromos en <coughs> las diversas pruebas y a gastar <coughs> como no, Edilla, y además en algunas de las pruebas hacían como un previo tipo telonero eh, lo que hacían era actividades con motos o con coches o con bicicletas y allí también estaba Edilla. Edilla se queda fascinado por el mundo de la aviación. Aquello que pueda volar, él corría mucho, pero ya lo de volar, aquello era para él novedoso. ¿Eh? Y además en aquellos momentos habló con muchos de los pilotos a los cuales les preguntaba muchas cosas técnicas y también, como no, lo que costaba porque hacían vuelos de bautismo de aire y lo que cobraban por cada bautismo. Porque él lo de la pela era la pela, no era catalán, pero bueno. ¿eh? Y estaba claro que si quería saber más cosas, donde tenía que ir era a Francia. Venían de Francia los pilotos, allí se hacían los aviones que él había visto y lógicamente se lo piensa y ni corto ni perezoso se va a París y pasa por Castillo, desde el, desde el 95 hasta el 1912 no había ido a Castillo y casi no habían tenido noticias su familia y los demás de él. Pues había marchado un poco a la francesa y los medios de comunicación no eran como hoy, que tenemos nuestros teléfonos móviles, y aquí está con su padre, ¿eh? está él, siempre impecable, su padre, va a París, y allí va a los lugares emblemáticos de la aviación, que lo eran en aquellos momentos y algunos todavía lo no siguen siendo, Mourmelón, Isiles Molinó, Bug, Hubisip, Butó, y empieza a hablar con las personas que entendían de este tema y que estaban fabricando o que estaban enseñando a volar. Perdón. Y se lo va pensando y al final decide cambiar de aires y volver a empezar con el mundo de la aviación. Liquida sus negocios de mala manera y deprisa porque tenía prisa. Es no que siempre funcionaba con prisa, porque su vida aeronáutica fueron cuatro años, los últimos cuatro de su vida. ¿Eh? Lo otro que contaba ahora, estamos hablando del año 12 y el 13 es cuando llegó aquí. Una reflexión sobre lo que había entendido. Ya habíamos tenido el primer vuelo en el 10, ya habíamos tenido experiencias en la Alegría importantes en el año 10, en el año 11 no porque íbamos a tenerla. Y hubo un accidente y murieron varias personas y se suspendieron el Festival Aéreo, en el año 12 volvió a verlo, con los principales pilotos también franceses, aquí estuvieron desde Pascal, que fue el primero que subió, Fernand Pascal, hasta Leoncio Barnier, Lacombe, las personas que había aquí. Incluso ya Pombo había hecho el curso de piloto y había venido con un Blériot y había dado en el 13 el salto de Santander hasta Madrid, Tal como podemos recoger en la prensa, fundamentalmente este trabajo se ha hecho en base a la hemeroteca más que otra cosa. Um, calculo que, porque en estos cuatro años Herilla estuvo en los medios de comunicación españoles de una manera increíble. Yo creo que solo le puede superar el propio rey, la Casa Real. Yo, yo he consultado, calculo que entre 3.000 y 3.500 notas de hemeroteca, calculo que podrá haber 7.000 las de fuera de Cantabria las he tenido con mucha facilidad porque lo he hecho desde mi casa en la pantalla las de aquí con algunos nos hemos encontrado a veces en la hemeroteca y hemos tenido un mil y una dificultades esperemos que dentro de unos años eso se resuelva tanto es así que en los programas ya del 12 y del 13 de Santander ya el mundo de la aviación está presente y ya era algo también novedoso para la gente y bien como digo Deja América, definitivamente vuelve a Europa. Se relaciona con Luis Blériot, los hermanos Morán, Raymond Saulnier, Armand de Pertusín, Raúl vendón Marcel Brindejoz, Julien Mamet, que había sido un aviador que había, había hecho primeros vuelos en muchas ciudades españolas, Roland Garros, y es precisamente este Roland Garros quien le aconseja que se dirija a Isilio Molinó, donde están los hermanos Morán, que además de enseñar a volar, fabrica aviones. Y ahí se presenta. Las clases estaban muy espaciadas, no iban al ritmo que él hubiera deseado. Se compra un Morán borel que era un avión increíble, porque eran cuatro maderas con cuatro telas y alambres y más. Pero aquello volaba, ¿eh? aquello volaba. Tanto volaba que él le compró y empezó a hacer prácticas en el campo hasta que un día, tirando de la palanca, el avión se fue al aire. Y cuando quiso darse cuenta, estaba en el París de 1913. No era el de hoy, evidentemente, pero sí estaba ya a la Tour Eiffel, por ejemplo y como además le movía la palanca, aquello daba saltitos y brincaba, ¿eh? que como dice él después, nunca creí morir más que aquella vez, después tuvo otras ocasiones para poder morir incluso al final lo consiguió. Eh, al final se dio cuenta que con la palanca despacito el avión iba donde él quería, porque lo levantaban con las manos en la cabeza y al final consiguió aterrizar. Entonces fue autodidacta, a los pocos días se presentó a la prueba, la obtuvo y es el piloto número 41 de España. Y desde París se viene a España con la avioneta, parando en algunos lugares para intentar hacer festivales y sacar algunos fondos más que completasen lo que ya él podía tener en aquel momento, que tampoco era mucho. Y esta es la primera noticia que yo he encontrado, 19 de septiembre del 13, cuando llegó a San Sebastián. En San Sebastián, como no, les hizo eh, vuelos todos los días, mientras estuvo allí y resolvía problemas de aduanas, de allí llega a Santander, se aloja en el Hotel Altillo, en el antiguo Santander de antes del incendio, estamos hablando de 1913, convoca a los medios de comunicación, les trae fotocopias, les trae papeles para demostrar que yo era ya una persona experimentada, que venía aquí a volar y que su intención era quedarse en Santander. Y salen todos los medios de comunicación, en aquel momento había cuatro o cinco periódicos, fundamentalmente el Cantábrico, la Talaya. ¿eh? y también se va a Gijón, como en este caso, incluso para darse a conocer, lo hace gratuitos, incluso lo hace eh, para las hermanitas, tiene un gran éxito en Gijón, viene a Santander definitivamente, en aquella vieja estación del, de la costa que tenemos ahí, que en el año 36 no a todo el mundo le gustaba. Aquí se conoce a Juan Pombo, se hace miembro del Aeroclub de Santander, encuentra ya la pista de la milicia que ya estaba funcionando en aquellos momentos. Lo que pasa es que con Pombo eh, surgió una gran amistad, pero también una gran rivalidad. ¿eh? Una gran rivalidad. Además, ambos eran de clases muy distintas. Generaron dos clubs, uno un club de élite, donde estaba Pombo, el Unión Club, y otro un, un café, el Gran Café, donde iba eh, Elilla con los mecánicos y los sofers de la época. Bueno, no he traído muchos recortes, pero algunos sí para ver qué estaba en aquellos momentos. El 26 de octubre se propone volar, lleva como un pasajero a un personaje que se había, le había captado como mecánico, Valentín Díaz, y tiene el primer accidente en Santander. Se precipita a tierra, rompe el tren de aterrizaje, cosa que lo hizo muchísimas veces. Eh, quería darse a conocer, por eso volaba casi todos los días. El 13 de noviembre del 13 se celebraban los 20 años los 20 años de la gran catástrofe de Machichaco Había siempre, en aquellos años, una procesión de la catedral hasta el monumento que ya existía, ¿eh? monumento que ya existía, y él quería sobrevolar esa, esa manifestación arrojando flores. El día salió lluvioso, pero al final las arrojó sobre el monumento y todo Santander, un Santander de aquella época, con muchísimos menos habitantes, pues vio a Edilla y lo pudo ver en los días anteriores y sucesivos. ¿Eh? su objetivo era hacerse visible este lugar, el lugar el antiguo café suizo es donde, don, el, perdón, café Ring, es donde él se reunía con la gente ¿eh? y donde de alguna manera pues hablaban del mundo de la aviación que tenía un gran interés en la ciudad en muchas de las exhibiciones que hubo la aviación llegó a haber 20.000 personas que supone que era más de la mitad de la población de Sintander ¿eh? y en aquel moral, moral que se había comprado en Francia era un conjunto de, como digo antes, de cuerdas, madera y tela, pesaba muy poco, pesaba 200 y pico kilos, aquello era un mosquito como le dijeron en alguna ocasión, y decide irse a Francia a comprarse un nuevo aparato. Vuelve con él, traigo esto porque era la portada de antes, portada y contraportada, le escribe a su cuñado Manuel Ruy Gómez, vivía a la calle Gravina en aquel momento, el día 14 de febrero, que ya está en San Sebastián, y la traigo fundamentalmente porque del 14 de febrero que salió San Sebastián, llegó a Santander al día siguiente, con aquellos medios de transporte que había. El, barco lo embarcó en, perdón, el avión lo embarcó en un barco, en el carguero Pepita, y vino por mar. La carretera no era el lugar adecuado para poder traer un aeroplano ni traer nada en aquellos tiempos. Y aquella tarde del 11 de marzo al día siguiente de llegar, a pesar de que hacía un viento increíble, se empeñó en probar su avión en Santander y que le vieron los santanderinos. Y aquel día mmm, se estrelló, se estrelló en la parte del general Dávila, no se mató de, de casualidad, ¿eh? porque en aquel momento no funcionaba un mando del alaveo, una de las alas eh, se quedó impracticable y él tuvo que ponerse en pie en el aeroplano, intentar equilibrar la otra ala, pero aquello era casi imposible <coughs> con aquel tremendo viento que había y medio Santander vio cómo Edilla iba a estrellarse y efectivamente se estrelló. Sufrió algunos daños pero salió, digamos, bien de aquella. El avión quedó absolutamente destrozado y además había gastado casi todo su dinero. Los medios de comunicación de la época, no solo los de aquí, ...sino los medios madrileños ya recogían las noticias de Erilla. En el Café Gran Ring aquello era de desolación, no tenía dinero y había destrozado su aparato. Y al final lo que hicieron es intentar abrir inmediatamente una suscripción con mucha gente de Santander... ...que ponía cantidades muy pequeñas pero que eso y con una corrida de toros y con otras cosas que fueron haciendo... ...como una representación del martes de su licencia de Esteban Fernández en el famoso salón Pradera, pues intentar conseguir unos dineros para que Dilla pudiera ir a Francia a comprarse otro vehículo, otro avión. En este caso compró un Vendón, con el cual también vino volando. Si alguien ha ido a Castillo Arnuero en estos días, habrá visto que hay una reproducción en la entrada de Castillo, en la primera rotonda, ¿eh? hay una reproducción de este Vendón con el doble de peso, lo han hecho internos del Dueso, este pesaba 360 kilos, aquí pesa 700 y pico. Entonces, si tengo estas dos fotos es porque él se hizo muchas fotos y se ve que las dedicaba, porque son distintas, una dedicación en una parte y otra en otro lugar, ¿eh? a la familia. En ese viaje para en Zarauz hace unas exhibiciones, incluso consigue subir por primera una mujer a su aeroplano, presentación Zahore, allí están entusiasmados con los vuelos que hace en Zarauz. Un poco distinto a como es hoy Zalón, ¿verdad? y le hacen un homenaje de agradecimiento y al día siguiente por la mañana viene con una carta del alcalde eh, vuela hasta la segunda playa del Sardinero porque eh, la Alicia cuando llovía estaba muy embarrada ¿eh? muy embarrada y eso era un problema para, para poder volar llega a Santander y le está esperando en medio de la ciudad con el alcalde, al alcalde le entrega eh, la carta que le había entregado de Zarauz con el texto de del excelentísimo señor alcalde de Santander, por vía aérea, éxito seguro de su entrega. Probablemente la primera carta aérea del mundo. ¿Eh? Él fue pionero en muchas cosas. Sigue volando por Santander, sigue teniendo algunos incidentes, como una vez que fue un Pontejo a un Prado. ¿Eh? Los vuelos de Edilla y Pombo están en los medios de comunicación y ese año, eh, en mayo, en el antiguo campo del Racing, que es este que tenemos aquí, esta es la zona actual de Chiqui, por si no lo en la zona actual de puerto en el campo de Razen hace un festival y unos días después hace lo mismo en Colindres, él lo que quería es hacer festivales, subir a alguien en el avión si querían subir o lo deseaban subir ¿eh? y darse a conocer y vivir de ello, esa era, era su, al menos su idea en principio. Aquí tenemos la gente que está viéndolo, era un espectáculo siempre en el caso de Colindres pues hubo trenes especiales, vino la gente de la parte occidental de lo que hoy es Cantabria un auténtico espectáculo de fiesta durante todo el día a esta señora Carmen Gastón era una vallisoletana viuda de un médico que vivía en Santander se empeñó en que la subiera y en ese vuelo al despegar el, avión, el terreno estaba muy irregular dio un salto, se volcó y casi se matan. A los pocos días participan en el concurso nacional de avicina de Granada, el primer concurso de Granada, ¿eh? en la base lo que hoy es la base de Armilla, y allí participan, iba a participar también Pombo pero tuvo un accidente en la salida porque fue en avión, este llevó el, el, el aeroplano en tren, allí estuvieron, se conocen, los conocieron además en ese, en ese momento, además de Edilla, pues Julio Adaro, Manuel Menéndez, y dos franceses ya fincados en España, que era condición para poder participar, quisiera y mover. El y ya no tuvo esa suerte, al despegar de Santander, con mucha niebla, encontró unos árboles, las copas de unos árboles, y destrozó su aparato. Y en Granada tuvo un tremendo éxito, a pesar de no ganar. Sobre todo por la última prueba, que era subir, ¿eh? subir hasta 800 o 1000 metros, y bajar planeando, hasta dejar posado el aparato en un lugar concreto, en este caso era una sábana, que la llevó incluso a pisar con las ruedas. Y de Granada tenía que volver a Santander y volvió de Granada a Madrid, a Getafe en concreto, y después de Getafe quiso volver a Santander por vía aérea, es decir, sin utilizar el tren. Porque en aquel momento estaba planteando ya la Copa Montañesa que era durante el mes de junio y julio, salir o llegar a Santander y hacer la máxima distancia. Pero aquel viaje fue un desastre. Nada más salir de Madrid se encontró niebla, tanta niebla que acabó en la zona de Bercedo, en un pico de las montañas de la cordillera Cantábrica, con el avión prácticamente clavado. Lo hice perfectamente, me desorienté. No supe dónde me encontraba y seguía descendiendo. De pronto divisó una montaña. Estaba tan cerca que quería chocar con ella, pero pude dominar el aparato y sin saber siquiera dónde estaba aterrizar sobre la cumbre de uno, que quedando el un aparato perpendicular como clavado en tierra, con el timón hacia arriba. Eran los tornos de la cena La mala suerte le persiguió durante los cuatro años en que estuvo en el aire, pero él por eso no se arredró. Cuando volvió, se encontró con un gran gentío que le fue a esperar, y le habían dedicado un paso doble un personaje que actuaba aquí en el casino, en aquella época en Santander con la familia real pues había mucha actividad eh, cultural al menos, al menos de la élite y, y de ocio y en el casino estaba un Schumann, un compositor de origen austriaco y le dedicó este paso doble que hace una semana se ha estrenado en en castillo. Cuando llegó la reina el día 11 de julio, los reyes venían en julio todos los años, estaban aquí un mes o mes y medio, pasaban unos días antes de Sebastián, cuando llegó a la estación de la costa, pues Edilla iba a sobrevolar, lógicamente, el cortejo hasta el propio, la propia finca de, de la Magdalena, como hacía siempre, pues para darse a conocer y además, en este caso, en honor de los reyes que llegaban, en este caso la reina. al día siguiente actúa en Ontanera, también con un gran éxito, en un lugar que es un valle de nube bastante cerrado, eh, al lado de la propia estación que hoy es que fue de Ontaneda y que hoy en aquel momento había un prado cercano porque él necesitaba muy poco espacio para aterrizar y despegar. Con la familia real él tenía una cierta predisposición y cuando la, la reina madre doña María Cristina eh, cumplía los años, creo que 59 en ese momento, en, en julio, 24 de julio, Edilla sobrevuela al palacio y arroja un ramo de flores, lo cual después agradece la corte. Y en ese año, en ese, el año 14, el último día del mes de julio, hacen la copa montañesa de la participan tres pilotos. Habían intentado otros más hacerlo, Adaro, algún otro militar de Madrid, pero al final solo tres pilotos son los que pueden hacer eso y para sufragar los gastos de esta copa se habían hecho también actividades como becerradas o suscripciones para la copa montañesa de aviación y los tres que participan son Juan Pombo, Manuel Menéndez y Salvador Edilla Juan Pombo sale en dirección este intentando ir hasta París tiene alguna avería, tiene que parar en la playa, aterrizar en la playa de Laredo no consigue reparar el avión cuando lo tiene reparado ya es casi media tarde y ya desiste de continuar. Manuel Menéndez intenta ir al Ebro y en la zona de Soba tiene un problema y tiene que hacer una Secretaría de Emergencia. Salvador Dilla que despegaba al último, paró en Zarauz para repostar, siguió hacia Francia, vio un avión a lo lejos y pensó que era el de Pombo que le llevaba ya a la delantera, ¿Eh? entonces él siempre creyó que Pongo iba a llegar a, a París y que no iba a llegar él, ¿eh? él no llegó evidentemente porque aterrizó en el Sparren le confundieron con un espía alemán, él era alto, rubio ¿eh? y ahí, estábamos a punto de iniciar la primera guerra mundial por lo tanto los franceses y los alemanes estaban al menos mensajerosos eh, entre sí eh, despega cuando se aclara el tema llega a Satonez y ahí sí que ya le detienen y no hay cáscaras y ahí termina su viaje. Él suponía que ya Pombo había salido y que iba a ser el ganador, sin embargo, cuando comunica dónde está, le dicen que ha sido el ganador, cosa que él casi no se lo cree. Lógicamente salió en todos los medios de comunicación, porque estas hazañas del mundo de la aviación en aquellos tiempos realmente eh, tenían una gran trascendencia, y no había otros medios de comunicación. Y lógicamente cuando, cuando llega a la estación de la costa eh, por el tren desde Francia, porque tuvo que dejar confiscado allí el aeroplano, ¿eh? pues recibe también un gran homenaje ¿eh? con el pastor de Dillas, que ya se hizo mmm, consustancial a él, con la banda municipal y con una fiesta bailable de casi todos los ciudadanos de Santander. Y eso fue recogido, lógicamente, por todos los medios. Los periódicos de Santander que yo he visto, a veces tenían una y dos páginas completas, y eso quedan periódicos de muy pocas páginas, completas a, la, a los temas de aviación. El día 11 de octubre participa en Santoña, ¿eh? como dice José Luis Palacio, un señor que todavía vive, aunque es muy mayor, y lo ha oído a sus mayores, dice, el pueblo de Castillo quedó casi desierto al desplazarse en carros, a caballo a pie, con las correspondientes cestas de comida, prácticamente todos sus habitantes, a la playa de Berria para admirar en su elemento a su héroe y paisano. Aquello fue un éxito, lógicamente estaba en su tierra, y no defraudó a los que fueron allí realmente a verle. Eh, habían ganado la Copa de Aviación, le hicieron en el el antiguo Royalty un homenaje, una comida, le dieron la copa de aviación porque aquel mismo día con la copa en la mano, eh, con la copa en la mano ya había embarcado el aeroplano y se embarcó en el Alfonso XIII para Cuba. Atraído por el interés de algunos indianos fundamentalmente eh, Ramón Pelayo de la Torriente, Emeterio eh, Zorrilla y algunos personajes de Cantabria que querían ver a su ídolo que había trascendido ya en Cuba lo, lo importante que era nuestro aviador, nuestro piloto ya por las acrobacias que hacía y por las cosas que hacía. Cuba se encuentra con otros pilotos, vuela, tuvo un enorme éxito, visita incluso al marqués en su finca, eh, en Aguacate, donde tenía el ingenio, e incluso le dejó eh, en esta fotografía dedicada. Esta fotografía está en la casa de Menéndez Pelayo en Solares, ¿no? no está muy clara porque para sacar la foto era muy difícil. Está allí dos meses y pico, vuelve a, a España, vuelve en el mismo barco que hacía la ruta santander coruña Habana, veracruz después de un homenaje que le hizo la colonia montañesa y cuando llega aquí desembarca, desembarca los dos días al aeroplano no hay ningún problema, cuenta los medios de comunicación toda su experiencia y el barco al día siguiente se tumba en la bahía. Habían quitado unas chapas, salió un fuerte viento, habían apagado las máquinas, no pudieron encenderlas para poder achicar y el barco se fue escorando hasta que quedó tumbado en la bahía. Cuando vuelve aquí, su intención, como digo, y ya lo dije antes, era quedarse definitivamente en Santander. Y sigue volando, ¿eh? sigue haciendo por ahí actividades aeronáuticas, se va a Málaga, se va a muchos lugares. Aspiraba, como digo, a quedarse, pero en aquel momento se estaba fraguando un proyecto, que era crear aquí una fábrica de aviones de guerra, como así fue. ¿Eh? se creó en la Galicia, pero eh, era Pombo y algunos otros personajes de la alta sociedad de los que estaban gestando el proyecto y no contaban con Edilla para nada. Y eso para él, de alguna manera, le dolió y mucho y ya pensó que entonces Santander no era el futuro y se marchó. Y se marchó a Madrid porque además, cuando había estado en Getafe, hizo algunas exhibiciones en la escuela de pilotaje y le habían ofrecido si quería, si quería ser ayudante ¿eh? de instructor. Entonces aceptó esa posibilidad, pero también había que vivir. Y lo que hizo es que encontramos en algún medio de comunicación eh, un, este pequeño anuncio donde hacía selecciones y concursos y se ofrecía. Y efectivamente nos lo hemos encontrado volando en muchos lugares: nos lo hemos encontrado en Teruel, en Cuenca, nos lo hemos encontrado en Ávila, nos lo hemos encontrado en Toledo, en muchos, muchos, muchos lugares. Estos, estas fotos corresponden a Toledo. Eh, solía a veces hacer autógrafos en sus propias fotos y algunos hemos podido recuperar. Y además hace otra cosa importante, con su vendón le pone publicidad. ¿Eh? Petróleo Gal era una cosa de, de belleza, un producto... ¿eh? y va volando por el Madrid de medio millón que tenía Madrid en aquella época, ¿eh? haciendo la publicidad de Petróleo Gal. No solo eso, sino que incluso llegó a tirar papeletas publicitarias de elecciones políticas en concreto le hizo la campaña a Maura curiosamente Maura no salió en esa ocasión y además mientras esto ya había empezado a sentar él continuó en Madrid construyendo un avión y construyó un avión, por eso yo suelo decir que eh, Edilla fue el mejor piloto de su tiempo sin, la, sin lugar a dudas, no es que lo diga yo lo dicen todos los que lo han tratado antes que yo y yo lo corroboro sino que además fue el mejor constructor aeronáutico de su tiempo lo primero que construyó fue este monocoque, era un avión monocasco, hasta ahora hemos visto que los aviones ¿eh? tenían una estructura metálica cuadrada, ¿eh? pues él construyó el avión tal como le vemos ya, como, como son, como los concebimos actualmente, una cosa redonda y cerrada, ¿eh? eso le daba mayor, mayor aerodinámica. Ya era un, un avión que alcanzaba 135 kilómetros hora, con un motor de 80 caballos, en algún momento le puso esta, de 100 caballos, la prensa se hizo eco de, de esta construcción de aviones, que además era un civil, cosa que no era normal en aquellos tiempos, había muy pocos lugares donde se construyeron aeroplanos y casi todos eran militares en aquella época. Eh, era ya muy conocido en todos los ambientes, antes lo habíamos conocido en Santander, pero en Madrid ya lo conocía porque además sobrevolaba todos los días. El, lo único que había hecho en Santander sobrevolaba todos los días y ya los madrileños estaban pensando, eh, pensando realmente cuándo salía Edilla y, y cuándo le podían oír con aquel motor que siendo muy pequeño rugía mucho. Eh. Aquí le tenemos con su monopoque, eh, según hemos visto en los diversos medios de comunicación que hemos encontrado. En la escuela de Getafe el 19 de noviembre de aquel año 14, el rey, la reina y más personas de la corte van a visitarlo. Hay una exhibición aérea y él actúa con el monocoque que ha inventado. Le habían tenido apartado porque ni era ingeniero, ni era, ni era militar, por lo tanto lo tenían un poco apartado. Pero el rey que ya lo había conocido, puesto que había ganado la copa montañesa, había echado ramos de flores, había seguido en Santander... La, el, el cortejo real quería ver aquel piloto que además le había hecho de alguna manera había sido el mejor piloto en el aire de los que aquella hicieron aquella exhibición en la escuela de pilotos de Getafe mm, Kindelan sorprendido ¿eh? sorprendido y lo vemos ahí perfectamente y hay otras fotografías es el que está hablando él con el rey directamente pues ya pensó que allí no... Mm, no, tampoco tendría futuro en absoluto y entonces piensa en volver nuevamente a levantar el vuelo, nunca mejor dicho e ir a aterrizar a la otra parte y se encuentra en este momento con Eduardo Pujol un personaje eh, catalán que tenía una fábrica que estaba echando a andar, que se había encontrado un piloto alemán porque había comprado la patente de un avión eh, de guerra alemán y se había matado en la primera guerra mundial y necesitaba a alguien que fuera que trabajase en la empresa y que además crease una escuela de pilotos. Y efectivamente decide marcharse a finales de año, el 23 de, de diciembre, escribe a unos amigos que se va a Barcelona. Me iré a Barcelona ¿eh? y aquí le vemos hablando con el rey ante Quindelán, muy alto, que está detrás del rey. Y llega a Barcelona, llega en tren, en el tren lleva, lleva los aparatos, ya tiene varios, porque tiene el viejo Sa Morán, tiene el Vendón, el nuevo que ha hecho, ¿eh? ya tiene un equipo ya de, de aeroplanos que tiene que llevar. Y en Barcelona realmente, pues como digo, la fábrica de Subela, que se había matado en la Primera Guerra Mundial, pues empiezan a fabricar un avión que es el Condor Taube, alemán. Es decir, se pone a fabricar aviones de guerra. Fabricó Vendóns, Fabricó nuevas series del monocoque, es decir, fabricó muchos aviones porque puso en funcionamiento una fábrica. Y sobre todo, ha, siguió haciendo exhibiciones para que le conocieran en Cataluña, llegó a ser muy conocido. La prensa de Cataluña es la que más información le ha dado, sobre todo más extensa, páginas y páginas. Casi no había día de los dos años que estuvo en Cataluña, es muy difícil encontrarse un día la vanguardia o el mundo deportivo que no hablen de ella. Es increíble. Ya digo, con la facilidad de poderlo tener en pantalla sin moverse de casa. También eso es importante. Nada más llegar, ya vemos que a los cuatro o cinco días de llegar ya están los medios de comunicación. Hace el 15 de enero la primera exhibición. Para hacer eso invita a todos los medios de comunicación y a la alta sociedad catalana, porque él desde eso también manejaba muy bien el marketing. ¿eh? Vuela por encima de Barcelona ese día el primero, pero después seguiría todos los días, haciendo además... Eh, todas las posibilidades de números que era capaz de hacer y era capaz de hacer muchos y Barcelona acabó también conociendo y mucho a Edilla y además pone en marcha una industria eh, aeronáutica que no había habido en Cataluña en Cataluña había habido algún vuelo inicial eh, de move en concreto pero no había habido más hasta que llegó Edilla y Edilla llega no solo a construir sino también a hacer exhibiciones y a formar pilotos y crear una escuela de pilotos por tanto, en Barcelona y en la industria aeronáutica salen lugares. Esta es la fábrica, muy sencilla, pero las fábricas que había, la que había en Santander, las fotos que hay no son más complejas que la de aquí, la que había en Albericia. En Albericia ha habido dos fábricas de aviones, una de aviones de guerra en el año 15-16, 17, y otra en los años 50 y pico hasta el 72, que ya fabricaban avionetas, algunas de las cuales todavía están en el aire, o vuelan todavía. Bien, pues ahí estaba la escuela de aviación y él, ya digo, hacía propaganda de las cosas porque sabía hacer muy bien el marketing. ¿eh? Aquí tenemos la escuela de aviación de Puyol, como y compañía, que es una foto muy conocida, ¿eh? donde formó a muchos pilotos que después estuvieron en ambos bandos de la guerra civil y alguno como Joaquín Cayón Torro rolaverense, que también vino aquí, justamente, casi, casi no coincidió con Edilla. Cuando llegó él, Edilla es cuando se mató participa en Palma Mallorca en un festival aéreo, no con mucha suerte porque despegó de un, campo, de un campo de fútbol con una pared detrás y al aterrizar acabó contra la pared, en un tremendo eh, aterrizaje contra el muro, eh, cuando pensaba que se había matado pero él salió perfectamente y la prueba es que después del accidente aquí le tenemos sin ningún problema y varias travesías a las Baleares en barco llevando y trayendo el aeroplano pero al final plantean que dado que solo Julián Mamet en el 10, había volado allí en una exhibición y él en el año 16 habría que hacer alguna travesía por aire desde Barcelona hasta Palma Mallorca, algo que no se había hecho nunca en principio lo iban a adaptar al monocoque unos patinetes para convertirlo en hidroavión fracasó el tema no pudo ser y al final Edilla, que no se arreglaba por nada, decidió hacer el vuelo él solo y por aire. Lo hizo, se encontró, fue la mañana del 2 de julio de 1916, se encontró con una niebla increíble. Tanto es así que la marina había puesto varios barcos en el recorrido y muchos más que habían ido particulares por si tenía algún problema, al menos tuviera en el mar alguien que le pudiera recoger. Ni le llegaron a ver... Porque él realmente voló por encima de las nubes. Y esto lo recogen todos los medios de comunicación, también la revista Stadium de Cataluña, de Barcelona. Sale con las primeras luces del alba, ¿eh? con el motor a plena carga de combustible, en, con una temperatura por encima de las nubes bajísima, hasta el punto que él mismo dice que estuvo a punto de, de no llegar. Divisa lo primero, Sa Dragonera, donde incluso ahí había gente de Mallorca, viéndolos para ser los primeros que podrían ver el primer avión que llegaba a las islas todo Palma de Mallorca estaba con la gente en la calle, con la música, con las fiestas desde primeras horas de la mañana y así lo recoge la prensa cuando él llega y aterriza justamente lo que hizo el aeropuerto de San San Juan <coughs> en olor de multitudes como la prensa lo recoge de aquellos días pues llega y llega allí a pesar de que Dijo en un, en un periódico que al poco de salir me encontré con fortísimo viento de levante que hacía casi imposible seguir adelante. De no haber tenido tantísimo empeño en realizar el rey hubiera desistido del viaje. Durante 20 minutos el viento fortísimo hacía punto menos que imposible permanecer en el aire. Estuve un momento indeciso para retomar el punto de partida. Como digo, toda la ciudad de Palma vibró aquel día con... Un vuelo que fue histórico, fue histórico, tan histórico que hoy, el año pasado, en el año 2016, creo que lo han utilizado 26 millones y pico de personas. Llega a Palma de Mallorca desde la, desde el pequeño aeródromo improvisado, va al ayuntamiento, le dan, la, le dan la copa de aviación, la copa la copa del mediterráneo que donaba al rey y sale como digo en todos los medios de comunicación. en el mundo deportivo, lo saca en primera página y además hay dos páginas interiores hablando solo de ese tema y contando con mucho detalle todas las cosas. Los días siguientes los emplean en Mallorca para volar en aquella zona, ¿Eh? cuando vuelve a Barcelona también le hacen un homenaje como le habían hecho en a Mallorca en el casino del Parque de la Ciudadela al lado del Parlamento de Cataluña y esta es la copa del Mediterráneo que le dio el rey. Yo no sé, si hubiera una luz apagada igual se vería mejor. ¿eh? Le hacen, aunque tardan unos años, un monumento que en el año 2001 se ha trasladado al lado de la torre de la del aeropuerto, se ve lo mejor, ¿verdad? Lo siento. Y se le concede también por el rey Alfonso XIII la cruz de plata de la, la orden de Isabel Católica. Vuela también en Sapobla, ¿eh? con gran éxito, aunque tuvo también un pequeño accidente, tuvo muchos accidentes, pero dado el arrojo que tenía y la valentía, la gente lo sabía valorar. Pero mire lo que pasa, el año pasado estuve yo en Sapobla, buscando, persiguiendo un poco las cosas de Dilla. Cuando pregunté a Sapobla dónde estaba la calle de aviador de Dilla, que la había visto yo en Google, y quería sacar una buena foto, pero esto es una buena foto, pues no había manera no había manera, al final encontré una cartera y dije esta es mi salvación, si no lo sabe esta no lo sabe nadie me dijo que estaba en el otro extremo del pueblo, Villa, que ya es un poquito grande bueno, pues para allí nos dirigimos, a los 50 metros un y de podemos con el coche y dije mira ahí pone esa bodedilla pues sí que me informó informado bien, ¿eh? bien sí. sí que me informó bien, parece que son un Vega de paz que te mando al revés vean, ¿Eh? pues tienes una calle normal estaba ya en la cumbre de la gloria en aquellos tiempos, hasta el punto de que Fernando eh, Castanedo, pues en la revista de la montaña de La Habana, pues le hace ya una poesía. ¿eh? Inicia en esa época un vuelo de mar a mar, es decir, desde Barcelona hasta Santander, en ese verano. Incluso el rey le está esperando en la Albiricia. No llegó, tardó una semana en venir. Cuando se quiso dar cuenta, estaba por encima de los Pirineos con una niebla que no se veía nada. Incluso pasó a la parte francesa, a Luzon, pues se dio cuenta él que se había pasado y el, el, el vuelo fue un, un cúmulo de problemas de todo tipo hasta que llegó a Santander siete días después pero que tener el repuesto de Barcelona, rompió la hélice, rompió varias cosas y cuando llegó eh, a Santander sobrevolando la península de la Madrena y en esa época él, desde su avión, unos días más tarde sacó esta foto un poco distinta actualmente porque no tenía casi vegetación eh, hasta que aterrizó en, en Albiricia. Esa misma tarde le fue el rey a ver, eh, eso, eso demuestra la, el interés que tenía la Casa Real, por, por Edilla, le fue a ver le dijo que le recibiría en el palacio, cosa que así hizo dos días después, sí. donde además él le entregó una serie de cosas que le habían traído para el monarca. Y aquel verano, los días que estuvo en Santander, se le vio por primera aparecer con una joven visitación del campo Gómez, que era de Matienzo y que era ya su novia. No he dicho, porque vamos muy deprisa, que en Argentina se casó por segunda vez, una vez que se enteró que se había, había fallecido su esposa de la Coruña, se casó en Argentina, pero fue un matrimonio que duró muy poco porque ella se murió también muy pronto. Eh, volvió a España cuando sabía que ya no le perseguían, probablemente por la amnistía que había dado el rey al subir al trono, y porque tampoco tenía otro tipo de ataduras, se había muerto su segunda esposa. Visita al propio Marqués para darle las gracias por la época de Cuba y se marcha a Madrid dejando aquí a Santander el veraneo de finales de agosto que ya según ABC pues era como es. ¿eh? O sea que todo el mundo reconoce qué zona es esta, ¿verdad? En primera página. Es que Santander en aquella época con la Casa Real y también con la aviación éramos noticia un día sí y otro también. Y una de las cosas que iba a Madrid era aprobar el cóndor Taube y aprovecharon los militares, sobre todo, y el Aeroclub ya que existía en Madrid, el Real Aeroclub, el RACE, a darle una cena de homenaje que se hizo en el Palace. Vuelve a Barcelona, aquí hay una vista de la volatería, donde él había salido a Palma de Mallorca y donde después movió la pista que tenía primero, que la tenía en otro lugar, ¿Eh? y que hoy es el aeropuerto del Prat de Llobregat de Barcelona. Vuelve a instalar sus, sus, sus naves aquí, tiene ya algunos colaboradores, lo cual le permite a él moverse mucho mejor. Feliu Cotreillo, Rosillo viene, Rosillo viene de, de Cuba, le conoció en Cuba y le invitó a venir a España y vino aquí. Canudas, tanto Cotreillo como Canudas, fueron dos aviadores de la guerra civil, Coterillo en concreto, que era de Bilbao y probablemente por el apellido de ascendencia montañesa participó aquí en Santander durante la guerra civil Carudas estuvo en la, en la zona de Cataluña ambos después fueron exiliados Bien, Salvador Edilla se había rodeado de una aurora de popularidad y ya en el paralelo de Barcelona que ya existía pues Carmen Flores cantaba aquella copla de la música de Balancé el día vuelo a Mallorca, luego a Santander Santanderbolo, el día menos pensado va volando a Washington. Ahí balance, balance, balance. ¿Eh? La escuela de aviación ya iba sacando pilotos que sacaban el brevet, y en el caso de Canuda, y alguno más. ¿Eh? Y había conseguido tal prestigio que cuando el director general de la Aeronáutica Militar, el coronel Rodríguez Morello, Quiso ir a Francia para intentar eh, copiar el SPAZ 7, no solo se llevó a Barrón, eh, entonces capitán, sino que además quiso llevarse a Edilla, porque sabía que incluso iba a mover muy bien por París, y quien iba a poderle ayudar realmente iba a ser Edilla, como así fue. Y al final vinieron con el SPAZ y se pusieron a fabricar el SPAZ 7, que, eh, con el nombre de España, eh, también en su taller. Es decir, la propia aviación militar eh, confiaba en Edilla, no solo para que le fuera a orientar, sino incluso para que construyese sus propios aviones militares. Y se casa con la joven que antes yo decía, con Guadalupe Visitación del Campo Gómez Natural de Matienzo, que además estaba abriéndose el camino como cantante lírica eh, y que eh, actuaba en el Teatro Pereda. Se casaron en la iglesia de Valdecilla de Medio Cudello, hicieron un LUNS en el Hotel Pepina, eh, entre las carreteras que hoy veríamos hacia Bilbao y hacia La Cabada, hacia Bilbao y hacia La Cabada, un poco distinto, aquí hay un enorme bloque. Salió en el Ola de entonces, eh, como era normal, porque ya digo, era un personaje famoso y conocido, y volvieron a Barcelona, donde él continuó con las actividades normales, fundamentalmente las actividades aeronáuticas, tanto de enseñanza como de fabricación. El día que llegó le hicieron una fiesta eh, las personas que estaban allí, y las habituales del aeródromo, y le regalaron la insignia de la Orden de Isabel la Católica. Y es que algunos periódicos habían iniciado una suscripción en el mes de noviembre anterior y había quedado desierta. Nadie había aportado nada. La vida es así la escuela de aviación recibía muchos visitantes, Edilla a veces era uno de los que enseñaba los aparatos, cómo funcionaban, generando un poco escuela, cuando alguien como Perojo necesitaba que probasen su aparato, pues era Edilla quien se atrevía a probar un aparato eh, y echarle por el primero a los aires, como este eh, hidroplano Perojo. El SPAZ estaba listo ya, ¿Eh? Este es un dibujo, pero aquí tenemos a Edilla pilotando por vez primera en la volatería, el SPAZ 7, el, con el nombre de España. tan embebido estaba con las actividades aeronáuticas Edilla, que su mujer a veces le tenía que ir a ver al campo. En sí. el mes de octubre del 17, y voy a terminando, casi terminando, se celebró la Copa de Actividad, y lógicamente quien podía ganarla y quien la ganó al final, pues fue Salvador Edilla. Como, tal como salieron los medios de comunicación y toda la documentación hicieron en la Maison Doré, que era un restaurante de aquella época de Barcelona, de élite, era de unos franceses y por eso tenían un poco la sofisticación francesa que estaba de moda en aquellas, en aquellas épocas, pues el banquete donde iban a entregar la copa a Edilla y fue justamente cuando al final en los postres eh, contacta con José María Armengué, después ya le conocía y le dijo pues me gustaría subir contigo a ver qué, es, qué adrenalina siento Armengué era, era un constructor de pequeños voiture, pequeños coches de carreras y además era uno de los que participaba en carreras de coches por aquellas carreteras de España y de Francia pues bien doctor, el día que usted quiera volar yo le haré un vuelo de sensación mañana, mañana mismo y efectivamente Dilla con la copa del Tibidabo se fue a su casa se fue a su casa en la cima del éxito ya era reconocido por todo el mundo, estaba disfrutando de este éxito y al día siguiente se ponen los mandos de su monocoque número 5, Edilla, con Armandré detrás, en posición distinta dándose la espalda, ¿Eh? era la forma en que iban. se eleva en los aires, tiene un problema a 600 metros de altura, posiblemente fue con el paso de gasolina, según dicen los técnicos de aquel momento, eh, resbaló el ala, dio dos vueltas sobre sí mismo y entró en pérdida y ya no hubo manera de controlar el aparato que quedó así era imposible salir vivo de este accidente se hizo unas honras fúnebres tres días después en el Prado de Llobregar con, tal como dice esta esquela de la vanguardia y a los tres días después, porque esto fue el 30 de octubre de 1917, tres días después, es decir, el día 6, los tres que había estado allí y los tres que tardó el tren en un furgón especial para traerle aquí, llegó aquí Edilla eh, a la estación del norte y en la estación del norte se instaló la capilla ardiente donde pasaron todos los entenderinos que aquella noche quisieron dar el último adiós al piloto. Al día siguiente, es decir, 7 de noviembre, mañana era 100 años, llovía a cántaros y se celebraron las honras fúnebres donde dicen en los medios de comunicación que todo Santander estaba en la calle. Hasta el punto que el mundo deportivo de Barcelona cuenta que el despedido del cortejo en la plaza de Numancia aún siguió ¿eh? hacia Ciriego con parada en la albergica donde él había aterrizado y había despegado muchas veces, y aún llegaron, creo que exageradamente, a Ciriego, 20.000 personas. En Ciriego el ayuntamiento le había regalado un espacio para enterrarse, y este mismo periodista del mundo deportivo, pues cuenta esto mismo. Dice, después se llevó el arca a la sepultura donada por el ayuntamiento para dar tierra al cadáver del malgrado Montañés. Antes que la tierra cubriese para siempre los restos de Dilla fue abierto el féretro, venía en caja de fin. El rostro del pobre amigo tan trágicamente muerto en el campo de aviación del Prado de Llobregat apareció desgarrado por horribles heridas. El gesto de la muerte sólo había respetado los rasgos de lealtad y valor que caracterizaban al único aviador Montañés Salvador Dilla. Allí se le construyó por sucripción popular un mausoleo, mausoleo que todavía existe, Mausoleo que tiene una placa de la, de la viuda y de la hija. Tuvo una hija al mes siguiente, el mes de diciembre, el 5 de diciembre, nació su hija, el Salvador a visitación, Dori. Y allí reposan los restos del héroe y gloria al héroe y al piloto. Mañana se va a celebrar aquí, como digo, a las 12 del mediodía, un acto, en, de alguna manera en conmemoración, y cierra un poco todos los actos que ha habido durante este año pero no quiero dejarme un capítulo final para hablar que, y decir que Edilla en este siglo que ha transcurrido desde su muerte hasta el día de hoy, pues ha sido un peloto fundamentalmente recordado. Se le han puesto calles, se le ha hecho aviones, se le, el, el vendón al que me refería antes, se le ha hecho el monocoque que quedó destrozado, se le ha puesto algún busto, ¿eh?, en Cidiego ha habido muchos actos, en el año 26 hay constancia de varios actos que ha habido ahí, incluso el último fue el año pasado y yo mismo asistí a él. En el plan de Llobregar se quiso hacer una estatua, se hizo el boceto en arcilla, lo hizo José Campane, un escultor famoso en aquella época, pero al final unos por otros se fue olvidando del tema y no se consiguió. En Palma de Mallorca, como hemos visto antes, sí se hizo. ¿eh? este monumento, además un monumento integral de Tomás Hofre. Y en el año 2001 se cambió de lugar, no muy lejos de donde estaba, pero se llevó a las instalaciones del aeropuerto porque estaba, hubo que llevar en tres piezas. Eh, es una especie de piedra de arenisca y no tiene muchas posibilidades. Está al aire libre, quizás tendría que estar bajo cubierta porque dentro de otros 100 años va a ser complicado. Ahí está, por ejemplo, el, el alcalde de, de Arnuero. ¿Eh? la antigua presidenta del Parlamento de Canarias, que ahora creo que tiene todo gratis. Y, y nadie ha dicho nada en esa, en esa ocasión. Y aquí están algunos de los actos que hicieron con una conferencia, una cena y una serie de cosas. Salió en los medios de comunicación, como podemos ver en la última hora de Palma de Mallorca, calles, además de la que antes citaba, pues hay una en hay una en Barcelona, lo que ocurre es que veo que no se ve desde ahí, o al menos yo no lo veo, pero claro, pone que nació en Peña Castillo, ah, ¿eh? ah, y cambia la fecha, bueno, vamos a dejarlo. El año pasado se ha descubierto un parque en Palma de Mallorca, Santander le puso por tres veces calle, y a la tercera fue la vencida, la primera iba a ser al lado de lo que está la actual catedral, la segunda iba a ser en el Sardinero, al final el Sardinero sí que se le hizo, por ejemplo, a Cayón, pero no se le puso... El Salvador. La tercera ha sido en el año 99, donde han ido un montón de calles y se ha hecho esta calle, que está cerca de este, San Celedonio, ¿eh? más que calle es una escalera. En la fundación del Parque Aeronáutico de Cataluña se ha hecho la réplica, la réplica del monocoque con que él se estrelló, exacta y muy bien hecha. ¿eh? En Castillo tiene ya desde hace unos años este busto, que lo inauguró... Siendo vicepresidente el señor Revilla hace unos años, y aquí están algunos de los familiares, eh, sobrinos, tíos. Eh, sí, ya son sobrinos nietos, los eh, olla y Villa, y alguno más, eh, y algún acto que se ha hecho a posteriori. En, el, en la antigua escuela que se hizo en el año 24, no la que él fue, no a la que él fue, esta es del año 24 pues una vez que ha dejado de tener la utilización escolar hay un centro cultural en este centro pues se inauguró en, en el año 2003 por el consejero Marcano este centro ¿Eh? y bueno aquí está el vendón que está allí en el primer punto redondo al entrar para Arnuero y cómo le construyeron los internos del taller del dueso se inauguró el año pasado, me parece coincidiendo con el 2 de, 2 de julio con la, la vuelta de Barcelona-Palma de Mallorca. Hay tres personajes importantes que han hecho un libro antes que yo sobre Salvador Edilla. Uno de ellos, Emilio Herrera Alonso, que ha sido presidente de este centro, hizo un librito pequeño con reedición posterior. Julián Oyer, que ha hecho un libro interesante. Y Miguel Buades que ha hecho un libro de la aviación en, en Baleares y hay un capítulo que lo dedica a Edilla. Yo espero ser el cuarto el que ha hecho un libro tomando todo lo que he podido encontrar, incluso de ellos, y espero que el quinto, pues haga una cosa mucho mejor, espero. ¿eh? En Palma Mallorca siguen todavía, en Mallorca, sobre todo, pero en Palma de Mallorca fundamentalmente siguen, ¿eh? porque hay una fundación y hay un centro cultural, siguen con la idea de Dilla y haciéndole cosas. Se han hecho el año pasado cuatro o cinco exposiciones, se han hecho el año pasado eh, eh, varias conferencias. ¿eh? Yo he intentado hacer durante este año algunas cosas eh, desde enero hasta, esta es la última, eh, al menos antes del centenario, no sé si habrá alguna más después, y he querido contribuir modestamente a dar, a dar a conocer a Salvador Edilla, que fue un personaje importante y del cual debíamos de sentir honrosos. Y ya para terminar de verdad ahora, eh, pues alguien me va a preguntar que qué fue de la viuda. Pues visitación a poco de quedarse viuda continuó, como vía de escape cantando por los escenarios coincidió que además se inauguraba el Teatro Pereda y ahí en el año 19 con la compañía que dirigía el Colegio Casale pues actuó además con un enorme éxito y con la presencia de los reyes que la felicitaron en el año 21 contrae matrimonio en Limpias con un personaje que era un militar comandante Francisco Álvarez de Toledo y Silva esa, con ese apellido hay muchos en el ejército ¿verdad? ¿verdad, no ¿Eh? que era conde de Escalfané era de caballería, creo e incluso, como dice Rodríguez Alcalde después de casada, eh, todavía seguía actuando y mostraba a sí mismo grandes condiciones de cantante e impresionó discos como este de la Rosa del Azafrán que en aquellos años 21 impresionaron un disco no era como ahora, eh, que el de que iglesia lo hace con más facilidad cobra mejor y esta familia vivía en Madrid, pero los veranos los pasaba en Pedreña y estaba muy relacionada con la alta burguesía de Santander y con la Casa Real ¿Eh? como correspondía. En esta casa que es la casa de la condesa, como vemos está ya muy deteriorado, hoy ya ni existe esta capilla, por supuesto, ni el escudo, y la casa esta casi no se ve porque la vegetación se la está comiendo, esa casa después de morir el marido, como ahora diré, pues pasó al círculo católico y hubo una colonia y en estos momentos debe estar abandonada. Eh, el conde de Esclafani fue fundador del club de, de Pedreña, ¿eh? Eh, la primera junta la presidía, el presidente honorario era el rey y él estaba presidida por el duque de Alba y en esa junta directiva estaba el conde de Escláfane, murió en el 44, lo cual no fue obstáculo para que la viuda y la hija ya del segundo matrimonio pudieran venir por Pedreña en, en verano y se siguieran relacionando con la alta burguesía santanderina de los años 40 y 50 y la hija, la hija con el piloto, eh, eh, pues eh, se casó, la había tenido una educación muy esmerada en colegios importantes de toda Europa y se casó con el varón José Luis Ayar, que tenía minas y negocios en medio mundo. Eh, era Belda pero él murió en el 40. El, su padre había muerto en el, murió en el 40, y ella ya había muerto. Se casó y al poco tiempo se murió el marido. Eh, José Ayar se murió en el 39. Y ella se murió en el 40. Todavía en la esquela la ponen para no esa yo sé allá, pero en la placa del cementerio yo he visto que pone Salvadora Edilla del Campo. Y esta es la última foto que yo he conseguido de Salvadora. En los últimos años que pasó en Pedreña, aquí está con dos vecinos del lugar, ¿eh? todavía de la mujer que era, pues todavía quedaba una parte, ya tiene sus años aquí. ¿eh? vendieron esta casa, como digo, al círculo católico se fueron a vivir a una vivienda eh, a Laredo vivienda que incluso llegó a quemarse y tuvieron que acabar en Valdecilla con heridas ella murió después en, en el año 76 está enterrada, murió en Burgos en el hospital militar de Burgos murió bastante sola, no estaba para ser ni su hija allí fue enterrada hasta el punto que los documentos que he encontrado y que quien los obtenía era un señor investigué quién era el señor y el señor era de la funeraria o sea que murió y fue enterrada bastante en soledad como no tenía nadie más sus huesos fueron sacados del nicho donde estaba allí al, al osario, no tengo fotos de ese tema y fue un triste destino para una mujer que casi había tocado con los dedos la gloria y bueno pues esto es un poco todo ¿eh? de este libro que yo entrego un ejemplo una... a Paco ¿eh? para el centro este es un libro que tiene 414 páginas, 17 capítulos de unas de 27 monográficas, 527 fotos, el último capítulo en color, 654 notas a pie de página y muchas gracias, creo que me he pasado muy poquito. Bueno, pues después de esta tan documentada e interesante conferencia, como de costumbre, abrimos un turno de coloquio. Por si alguien quiere preguntar algo, comentar algo al respecto, etcétera. contra el pianista. Oye, me ha, me ha llamado la atención la, el paso doble este que le dedicó Schumann, porque este Schumann, Carlos Schumann, murió aquí y murió en Santander. Murió en Santander. En los últimos años daba clases. De piano en su casa que estaba en Juan de la Cosa. Y me parece que se murió dando una lección de. de, de o sea, dando clases, este hombre. Y su familia todavía sigue viviendo aquí porque yo hace años conocía a un bisnieto suyo. No, pero puede ser de otro Suman. No, no, era. Espera, este, los estados, Carlos... los estados Suman. Sí. Los estados Suman, en el cual no. ha habido un piloto, no. ha habido ah. un piloto de Iberia, son del Suman compositor ¿Eh? sí pero no me refiero a suman el, el, el, el, el es que esos son de esa el, familia es el que, <tose> el que, el que Ajá, vivía en exacto el que vivía en Santander sí. sí también hay la otra rama del Sumán sí. que puede ocurrir que si tiramos para arriba mm -hmm. nos lo encontremos Hombre, puede que gracos, vengan, huyeron de la a la, de la guerra la franco prusiana se vinieron a Bilbao montaron una fábrica de cervezas que es lo que debían saber hacer muy bien el padre se casó con una señora que ya tenía un niño y se dedicaron todos al mundo de la cerveza, menos este que le salió culto. culto <risa> en tiempos, ¿eh? Salió culto Salió Y además, solía venir aquí, vamos, vivía aquí y además solía tocar mucho en el, el casino en la época en que la familia real casi diariamente había fiestas. Sí, sí, sí. En sí, la, sí, época la época, la bello época bello. de la Belle poco Y antes la bello de de Bonfrey, a la academia. Claro. Sí, sí, son. Yo he conocido a él y a su sí, hermano, a sí, Roberto, a viviente, que se lo ha perdido todo el mundo porque ha sido muchos años alcalde de Ramasaguas. Bueno, darte las gracias por la malísima que sobra. gracias. ¿Cuánto tiempo habéis que has, has dedicado a este? Pues mira, yo el año pasado en una comida en verano estábamos en con ocasión de algunos actos de esto, yo también estás Antonio. Pues allí surgió con el alcalde, pues hay que hacer algo, el año que viene hace 100 años, pues algo haré. Y yo en ese verano pasado, o sea, hace un año y pico, pues estuve viendo a ver lo que había. Yo tenía algo ya de él, pero tampoco tenía mucho, porque yo llevo unos cuantos años dedicado al mundo de la historia de la aviación en Cantabria. Bueno, en septiembre le dije que adelante y que le haría una cosa de... En septiembre ya me puse a trabajar en el tema, le haría una cosa de... 250 páginas, al final me he ido a 400 con trampas, bajé, bajé el nivel del texto de la letra para que no me fuera a 500, eh, quité muchas fotos y las otras, como vi, le dije que eran muy antiguas y muy malas y con poca calidad, las iba a reducir, eh, pues si no me voy a 500 páginas. Desde esa época hasta febrero más o menos. A mí lo que me maravilló, mi maravilla de hoy de este hombre, en cuatro años, la actividad terrible de tu Increíble, de, de, increíble. El, una maravilla. A mí también me ha maravillado. ¿Eh? Y sobre todo, bueno, como era un, además era, un, era un hombre muy afable, era un hombre muy dicharachero, era muy amigo de sus amigos, alto, rubio, guapo, que dicen las mujeres, con un bigote muy característico. ¿Eh? Iba siempre con aquella gorra que cuando iba a volar la ponía al revés, como ahora hacen los jóvenes, con la misera para atrás. Y, y realmente, pues bueno, también se pues, casó tres veces. ¿eh? Y eso que se dedicaba a esto, pues, todavía tuvo tiempo para otras cuestiones. Y ya hemos visto la novia, una de las fotos de la época, pues que estaba muy bien. O sea que al final se casó tres veces. Sí. sí. Oye, pues para lo joven que y para los libros que tuvo quedó de, placas, hace ¿De, ¿De, reto, no sé. ¿De tiempo para casarse tres veces él era, yo creo que era hiperactivo ¿Sí? cuenta a los vecinos los vecinos que han oído hablar sus mayores que cuando iba, cuando iba a pastar con el ganado a, a, a guardar el ganado Cantabria en aquella época de finales del siglo XIX no era tan verde como hoy lo de los prados ha sido con, después que ha venido con la vaca la frisona, la holandesa, ¿verdad? La vaca pinta. Pues cuando llevaba el ganado acostumbraba a subirse a los árboles para otear el horizonte. También Es muy importante. Bueno, eso supongo que es común a algunos. Me gusta siempre subir a las alturas ¿eh? y otear el horizonte. Pero hacía siempre artilugios, es decir, era muy. ¿eh? Hacía no solo los tiragomas que hemos hecho todos de pequeño, los que hemos vivido en el mundo rural, sino que hacía cualquier arquilugio musical o del tipo que fuera. Era muy habilidoso. Eh, y era hecho a sí mismo ¿eh? era una persona hecha a sí misma y cuando vio que aquello no era para él, a veces se le escapaban las vacas estaban metidos en otro mundo ¿eh? saltaban al parado del vecino eh, cuenta a los vecinos que, que realmente era un personaje inquieto, que corría que, que se, el día que se marchó de su casa, dejó un me, una zapatilla atrás, como anécdota decir, mm -hmm. en fin, salió por los pies, es que venían en las fiestas de San Pedro, que todavía se celebran allí en el mes de junio, solían en aquellos tiempos venir esos carromatos para hacer algún tipo de actividades, tipo de ¿no? y parece que había una rubita que le caía bastante bien, y durante todo ese verano se fue con ellos, ¿eh? y además le gustaba eso de los artilugios, de subir, las, ¿eh? de subir las cosas, las cuerdas, no sé qué, le gustó tanto, lo que cuando se acabó la temporada y se fueron a su casa, él se quedó un poco colgado, no iba a volver otra vez a Castillo, por eso se fue a Santander. Sí, sí. Hay muchas anécdotas del tema, pero no me puedo quedar en anécdota porque si no, nos vamos de tiempo. Sí. Bueno, ¿alguna cosa más? O si no, pasamos al siguiente punto. Agradeciendo nuevamente a Pedro esta tan amena y estupenda conferencia.